Hola experimentadores y bienvenidos a un nuevo video Bueno, ahora lo que vamos a hacer es a colocar esta moneda Dentro de este hielo seco Y una vez que hayamos derretido un hueco lo suficientemente grande No pasa nada, aguanta ya Ya, pasó pueden escuchar ese sonido que emite es genial poco a poco la moneda va haciendo un hueco mayor dentro del hielo seco se va congelando. y se va congelando ok Muchas gracias por tu atención. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.